No puede ser. Peace. Muy buenas tardes. Un saludo cordial a todos en este chat. Quisiera agregar algo, y es que también se nos ha incrementado acá en la casa. Y es el gasto desmesurado, del papel higiénico ¿Cómo es esto? Como si no hubiese un mañana De por dios, porque incluso antes se traía papel higiénico de una sola hoja y alcanzaba para todos Además, yo no entiendo para qué doble hoja, los hay hasta triple hoja. Ahora, ¿con qué nos vamos a limpiar en el futuro? Con una resma, pues. No, no, no, no, no, no, no, no. ¡Ay hey. no! Oi!